Hola amigos y amigas de Bebés Victoria, hoy os vamos a enseñar el nuevo producto de la marca Hané llamado Rocket Pro. Es la silla ligera novedad de la marca para este año 2022. Nuestra compañera Gema la está abriendo y desembalando y como veis tiene un diseño muy compacto. Está sacando el producto de la bolsa y como podréis observar, lo primero que va a lanzar es la burbuja de lluvia que incluye la silla de serie. Como estáis viendo, el plegado es muy compacto y nada, eh, procede a la extracción de la, de la funda, del plástico, que la protege, y de la caja y de las protecciones. Se abre con un seguro lateral, como acabáis de observar. Incluye la barra apoya brazos delantera con un material, con una especie de PU Leather, de efecto cuero, con un acabado de alta calidad donde se nota que la marca ha mejorado ostensiblemente con los años las calidades de sus productos. La barra se pone de una sola vez, no va articulada y eso está diseñado para evitar accidentes. Se pone por desplazamiento de arriba hacia abajo y tiene unas buenas dimensiones y permite que el bebé vaya confortable. La capota, como podéis observar, tiene un bolsillo en la parte trasera, y bueno, Gemma no ha reclinado la silla del todo, pero reclina prácticamente casi plana. Está ahora sacando una visera con una sobretela con protección solar que se ajusta a la empuñadura de la barra de la silla para que así tengamos a nuestro bebés como a la sombra protegido de la radiación solar. Ahora está procediendo a quitar todas las protecciones del embalaje. Este año Jané ha presentado cuatro colores para la colección. El que estáis viendo es el gris, luego hay otro tono más oscuro tirando a negro, luego otro de tonos azules. Y otro en tonalidades, tirando a beige, marrones, colores más cálidos. La cesta tiene una capacidad de 12 litros y tiene el nuevo diseño de la marca. Como podéis observar, tiene amortiguación en las cuatro ruedas. Y como decíamos, la cesta llega a soportar hasta 4 kilos por normativa. Esta silla soporta 22 kilos de peso, o sea que es bastante robusta y resistente para el plegado tan compacto que tiene. La reclinación se hace con una mano con cinta y permite multiposiciones. Además, mi compañera Gema va a descubrir una novedad y es que lleva una doble sobretela que permite un sistema de ventilación en la parte trasera que hace que la silla sea más fresquita y sería ideal para los meses de verano. Evitaríamos que nuestro peque tuviera golpes de calor. Pensemos que las sillas ligeras sobre todo se utilizan mucho en el verano, que es donde normalmente hacemos más escapadas. Las dimensiones plegadas de esta silla son 25 centímetros cuando está plegada en el suelo de alto, por 49 centímetros que mide de rueda a rueda, por 58 centímetros de largo. Como veis, mi compañero os muestra la, la ventilación. El plegado se hace con una mano y como veis es muy compacto. No está bajando el reposapiés, pero si se bajara quedaría con esas dimensiones, que es bastante, bastante compacto. Lleva un seguro lateral que desbloquearemos y podremos abrir. El reposapiés tiene regulación, tiene dos posiciones y nada, tiene, es bastante robusto y está bastante bien. El diámetro tanto de las ruedas delanteras como traseras es de 13,5 centímetros. Y las ruedas están hechas de un material que absorbe las vibraciones, que se llama hidropeu. Ahora va a proceder a recoger la visera. Y como curiosidad, esta silla puede llegar a llevar un capazo, lo cual lo convertiría en un carrito desde el nacimiento. Puede ser alguna opción para algunas madres que no quieren comprar un carro y luego una silla ligera, sino que directamente con esta silla ligera durante los primeros meses pondrían el capazo. Gema está probando el sistema de reclinación, con una cinta se ajusta de color negro y con otra roja se desajusta. También incorpora una especie de cinta que se pone en el respaldo para que la silla, cuando se ponga en media posición, si queremos que sea más robusta esta cinta, refuerce el, el soportar el peso del respaldo. Se cogería en la parte de, de detrás... Y bueno, no está obligado a utilizarse, pero cuando lo ve pesa cerca de 22 kilos, a lo mejor sería interesante ponerla para que tenga como un refuerzo adicional. Eh, la marca española Hane, la verdad es que cada vez lo está haciendo mejor y consigue que las características de sus productos sean, eh, pues eso, eh, por encima incluso de la media, con un precio bastante competitivo. Y esto es todo amigos, gracias por ver este vídeo, me ves victoria.